Igual y nadie ha visto jamás Es la llave que abre nuestro corazón Es el valor que vive dentro de ti ¡Oh! ¡Oh! Aún si nos perdemos Será un camino por conocer Yo lo sé bien Nada podrá salir más Que no tiene igual Que nadie ha visto jamás Como luces siempre Podremos brillar Y con los amigos Compartir cruzaremos Sobre ríos sin igual Hacia un futuro Siempre se gana y el llanto nos podrá invadir. Ya lo verás, nada malo pasará. Muy jóvenes podremos ser, eso no sabes bien. ¿Qué hay de malo hoy en dar siempre lo mejor? Volaremos sobre las olas sin fin que nadie ha visto jamás podrás podrán relucir, cosemos esta aventura sin igual Que nadie ha escrito jamás, es la llave que abre nuestro corazón Que nadie ha visto jamás Abramos la puerta al milagro al fin es esa montaña que no tiene igual Que nadie ha visto jamás Como luces siempre podremos brillar Y con los amigos compartir Nuestro corazón es el gran valor